No, no, no, wa, no, no, no, no, no, no, Derechito Luis, somos RCN y en esta ocasión especial venimos a tenerte el unboxing de la caja del Hero Strike Structure Deck de yu una caja que llegó a nuestro país, a nuestro continente de la mano de nuestros amigos, los chinos Sí, hicieron una copia exacta del mazo de estructura que podías conseguir del juego original y también abriremos un par de sobrecitos de Fortnite número 27 la saga de paraíso El capítulo 3 La temporada 4 Donde veremos si Black Adam sale Veremos que otros héroes Van a salir en esta colección Pero antes que nada Antes que nada Queremos agradecer a quienes Nos escriben todas las semanas A quienes forman parte De esta familia de mercenarios Llamado RS Cine. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por comentar siempre debajo de nuestros videos y de compartir nuestros posteos en Instagram. A ver si, sí, vayámonos derechito al vicio, porque esta semana esta semana tenemos un montón de cosillas de Yu-Gi-Oh que compartir con ustedes. Para empezar, queremos compartir este tipo de colección, este tipo de colección que salió acá en Argentina, en varios lugares del continente también, que de por sí son copias Clónicas exactas por así decirlo Son copias tal cual Calcadas de las originales Incluso la caja misma es Igual, idéntica que la caja que Veíamos en las tiendas oficiales ¿Pero de qué trata este structure? el Hero Strike Structure Deck? Bueno, es un deck de héroes, pero no son los héroes elementales que conocemos de toda la vida. Son los héroes enmascarados, los Masked Heroes. Vamos a ver esta combinación oscura, blanca, y con, junto con tres cartas mucho más copadas también. Pero, pero, pero, también tendremos a los favoritos de siempre. Tendremos acá al héroe espacial Neos y tendremos otros más. Pero, pero bueno, vayámonos a ver, vamos a ver qué tipo de cartas puedes conseguir en este structure que te obviamente cuesta mucho, mucho, mucho menos que el structure original. Así que varios podían comprar tres de estos y jugar en los diferentes torneitos no oficiales que se podían hacer en todos los locales donde vendían cartas suyo. Para empezar, a ver qué nos dice la descripción. ¿Quién va a salvar el día? te dice. Claro que sí, claro que los héroes lo van a hacer. Estos heroicos monstruos castigados por su rudes, por su rudesca oposición en la Academia de Duelos por años, esta, esta deck de estructura contiene una liga de héroes elementales, incluyendo los nuevos héroes. A ver, Elementales, Shadow Mist y muchos más poderosos y nuevos y misteriosos Masked Heroes Monsters. Incluyendo al Masked Hero Dark Love, que sería como la ley oscura. Una especie de Batman, por así decirlo. ¿Tendrás lo que hace falta para defender a los inocentes de las fuerzas del mal? Claro que sí. ¿Y qué otras cositas venían con el más original? Bueno, el más original venía, a ver... Unía con 40 cartas comunes, una carta ultra rara, 4 super cartas raras. Tenemos un libro, un libro de reglas, un Deluxe Game Mat, que es como un campito de juego, y la guía de duelos para ayudar a salvarte el día. Con tips para salvarte el día, bastante copado. Y algo que queríamos comentar es que estuvimos viendo en canales de varios colegas del norte del país, de Argentina, de Empanada, de ¿qué te digo? Hemos encontrado, hemos visto que habían varias colecciones impresas en Argentina que también eran de este tipo de formatos, clónicas totalmente igual al diseño que las cartas originales, pero con mazos completos. Por ejemplo, tenían una caja de un mazo de Blue Eyes, una caja de Héroes Elementales, una caja de Life Swarms, todos al menor precio posible. Así que, ah, ojalá nos llegaran ese tipo de cajas acá al, al centro del país. Pero, pero en el norte hay varios, varios genios como nosotros, piratescos, que los están haciendo. Así que aprovechenlos porque tienen las jugadas completas para los que quieren jugar, no para los que quieren coleccionar y después revender, sino para los que quieren jugar así con amigos. Este tipo de mazos es ideal. Vamos a abrirlos Encima estos lo que tienen es que a diferencia de las versiones chinas Que nos encontramos normalmente Estas tienen las, uy, las reglas y los efectos en inglés completamente bien No con la traducción que a veces hacen con el Google Traductor Vamos a abrirlo y vemos que está selladito el masito Eso está bastante copado Por dentro no hay nada más Es un buen material de cartón A veces hay diferentes tipos de cartón Y tenemos el mazo acá Selladín, y tenemos acá el playmat el campo de juego, entonces no te vienen las reglas, no te vienen así los tips pero te viene impreso tal cual como vemos en la caja original, un campito para que puedas jugar un campito que te digo, está muy copado, tiene acá impreso a los diferentes héroes que te puedes encontrar en este mazo, los ya conocidos estos dos, este de Trueno era raro en su momento, Neos mmm, bueno, más o menos, y los tres nuevos que están bárbaros el héroe strike, vamos a poner esto acá y vamos a abrir el sobreciño sobreciño que está acá pegadinho Vamos a ver Uy, acabamos de escuchar unos cuervos de fondo Unos cuervos de fondo Vamos a poner la caja para que no se vuele por el viento Si escuchan algo raro de fondo Son o cuervos de la noche O es el ventilador que también Te digo, en la ciudad está que arde Está que arde el clima de la ciudad Che, posta, voy a tener que romperlo porque uuuh, no quiere salir No quiere salir de su Plástico protector Oh, ya no es coleccionable Dirían algunos, pero bueno bueno, bueno, bueno, vamos a ver que uh, la calidad de impresión no es tan potente, la calidad de la tinta no es muy fuerte Pero, pero, pero, pero es tal cual como veríamos en la original El Contras Hero Caos es una carta de fusión tipo guerrero que se hace con dos Masked giros Monsters A ver su efecto, necesita ser fusionado y no puede ser especial convocado por otros medios la, la, la, la. Esta carta es de atributo luz también, porque es de oscuridad una vez por turno, durante el turno de cada jugador, vos puedes cambiar una carta boca arriba en el campo, negar el efecto de, esa, de ese blanco hasta el final del turno. Bastante bien, pero tenés que targetear. Tenés que targetear al blanco en el cual, al cual vos querés negarle el efecto. Así que hay muchas cartas que te permiten negar las cartas, los efectos de blanco. A ver, tenemos a Honesto, esta especie de Jesús que encontrábamos en las cartas de suyo en esa época, bastante copado. Tenemos el Pot of Duality, tenemos la vasija de la dualidad, que era una de las cartas que te vendría a ser como los reemplazos que tenías para el Pot of Gret. Elemental Hero Necro Shed, la Necro Sombra, me gustaba bastante con nivel 5. Ah, esta, es, esta carta es nueva de este masito, me parece, o oh, venía en los posters anteriores. Es el Mask Charge. Blanquea un monstruo héroe y cambialo Quick Play Spell en tu cementerio y adherirlos a tu mano. O sea, puedes agarrar una carta rápida change y una carta de héroe de tu cementerio a tu mano para poder invocar un Masket Hero. A ver qué más tenemos. Tenemos al Masket Hero Koga, que es de tipo luz. Lo tenemos ahí con 2500 puntos de ataque y 1800 de defensa. Junto con... The Warrior Returning Alive... El héroe que regresa a la vida... Era una carta clásica... Necesaria para aquellos mazos... Que utilizaban cartas de tipo guerreros... Seguido por... El Elemental Hero Bullman... Cuyo efecto... Además de tener 800 puntos de ataque... Que era un poco débil... Te permitía poder agarrar dos cartas... Apenas lo invocabas... Bastante bien... Para acelerar un poquito el mazo... Y acá lo tenemos... El Mask Chanks... La carta rápida de hechizo... Que a ver... Blanquea a un monstruo héroe... Que vos controles... Envialo al cementerio... Y también después de esto... A ver, en el, ta, ta, ta, ta, ta, esta carta deja, deja el campo por el efecto y especial convoca un masket Hero Monster de tu extra deck con el mismo atributo que el original. Es decir, por ejemplo, si yo juego acá un Buleman, que es tipo agua, de atributo agua, y juego rápido max chains esta se va al cementerio inmediatamente mientras que tributo esta para invocar a un Masket Hero de tipo, va, de atributo agua, bastante copado. Después tenemos al Elemental Hero Shadow mist que venía a estrenarse en este masito, es un tipo de guerrero con 1000 puntos de ataque 1500, bastante cool, seguido por el Hero Blast que este sí era una de las clásicas, que habían varios hechizos y varias trampas que tenían imágenes de los héroes elementales más clásicos. Tenemos a Elemental Hero, Blade Edge O oh, el filósofo El filósofo Tenemos a el Hero Signal También bastante copado esta trampa para, A ver, cuando un monstruo que vos controles Es destruido por batalla y al cementerio Especial como acá, un nivel 4 menos Elemental Hero de tu mano o Deck Esta estaba bastante buena Para su para, para su época Después tenemos al Elemental Hero, Neos Alius, Que podía tomar el nombre de Elemental Hero Neos Y era una carta tipo Gemini Para poder activar su efecto sí o sí tenías que invocarlo de nuevo Después tenemos un A Hero Lives Que está bastante cool Me gustaban mucho las cartas antiguas Que por ahí no no tenían efectos Que eran para específicamente una jugada Pero vos te dabas cuenta que eran Que tenían efectos que servían para los guerreros Para ciertos tipos de monstruos Más que nada Después tenemos al Kuribo Alado clasicazo de Yu-Gi-Oh! ex el Masket Hero David Win, Bastante copado, viento divino Con 2700 puntos de ataque Ah, y acá empezamos a tener las letras Las diferentes letras, acá tenemos por ejemplo La R de la justicia rigurosa Podemos decir, o sería correctosa Mejor dicho en español Donde cada una de las letras formaba la palabra Héroe o Hero en inglés Después tenemos el Elemental Hero Great Tornado de tipo viento este me copa un montón. Este sí o sí necesita un monstruo Elemental Hero para fusionarse. Más un monstruo de tipo viento. De cualquier, de cualquier jugada. Después tenemos al Elemental Hero Voltic. Que está bastante copado. Tipo trueno. Cuando esta carta inflige daño de batalla a tu oponente. Vos podés blanquear a uno de los monstruos desvanecidos Elemental Heroes. Y especial convocar ese blanco. Bastante cool, te servía para salvarte las papas de uno de tus monstruos que se había perdido Después tenemos al Masked Hero Dark Cloud, que es exactamente el monstruo insignia de este mazo Con 2400 puntos de ataque y 1800 de defensa, me copa bastante Vamos por la siguiente que es el Form Change Otra carta de cambio utilizada por los héroes enmascarados Me gusta mucho el diseño de las cartas, son muy muy muy de superhéroes Tenemos al botón Strap Hole Vieron que después salió una jugada completa de Monstruos Trap Holes. Que eran todas trapitos. Ah, re. Y después tenemos a Refuerzos a la Armada. Que también era necesario para un deck de tipo Guerreros. Battle War Holding. Este este de ver. Es una carta para Monstruos tipo Guerreros. Pero, pero está bastante buena. Vamos por la siguiente que es. Ah, estos me encantaban. Estos habían salido en el manga de Yu-Gi-Oh! GX. Como en los Monstruos Héroes Elementales originales. Tenemos al Elemental Hero Hit muy copado, a ver si tenemos a la hermana, a ver, tenemos a Hero Mask Elemental Hero Ocean, me encantaba este, estaba genial a ver, uy hay alguien detrás, hay otra carta detrás tenemos Mask Change número 2, otro cambio de máscaras para nuestros Masked Heroes Card Trooper, Car Trooper que también era una carta que se recontrautilizaba en esa época, me encantaba totalmente. En la serie Yu-Gi-Oh! se llegó a utilizar en un solo capítulo por parte de Jaden. a ver qué más. Parallel World Fusion. Esta carta, a ver, Puedes fusionar, Puedes fusionar un monstruo hero, tipo fusión, valga la redundancia, pero mezcla tus monstruos desvanecidos con materiales para esta fusión de tu deck. O sea, puedes invocar un monstruo de fusión, pero tenés que desvanecer sí o sí los monstruos materiales desde el deck. Eh, está más o menos bueno. Y después, con el, ah, y después con el efecto del otro lo volvés a traer. Está bueno, está bueno eso. Después tenemos el Elemental Hero, Will Hear. Corazón Salvaje, Corazón de Melón. Tenemos la O de Héroe, eh, Oversoul. Que sería como su, su, a, arma sobrecargada o sobre Alma. Después tenemos al Summoner Monk. Que también se jugaba bastante. Miracle Fusion. Otra carta de fusión Hasta ahora el mazo está completísimo. Tenemos a El Homúnculos de, de Bean Tipo planta, dice. Una vez por turno puedes cambiar el atributo de esta carta. ¿Te sirve para las fusiones de los Masked giros Claro que sí. Tenemos la HD... Corazón gitoso. Corazón caliente sería en realidad. Al Elemental Hero Neos. Me encanta esta carta. Nosotros conseguimos una versión china. Pero está bastante copado esta carta. Es muy copado. Este es como el mago oscuro de Jaden. Es como el mago oscuro de GX. Después tenemos la polimerización. Con la imagen ahí. La versión estadounidense. El clasicazo de Elemental Hero Avian. Ahí al lado. Tenemos la E de Emergency Call, ya tenemos completa la palabra Hero, Elemental Hero Goodsman, este me encantaba también, estos, estos, estos elementales que estuvimos viendo en el mazo salían en un bóster japonés aparte, o sea estaba buenísimo. Después tenemos el Compulsory Evacuation Device, una trampa muy copada para, para regresar a la mano un monstruo del campo. Tenemos a Neo en Grand Mole, el topito, el topito de los neo espaciales y Call of the Hunter Bastante cool, bastante copado y bastante completísimo el mazo. Entonces, lo que sí, no conseguimos a la Hit Lady que estaba bárbara. Y no conseguimos un par de cartillas que hubiesen estado buenísimos, pero tenemos varios. El Hero hit Lady es lo más. Pero bueno, me gusta mucho, me gusta mucho los nuevos Masket Heroes. Estas fusiones copadas de los héroes que también tenemos. Algunas cartas para poder cambiar los elementos, tenemos al Necro Shade, tenemos al Honesto, y la carta insignia del mazo, que es este, el Contras giro. que puede ser tanto luz como oscuridad. Bueno, entonces como vieron, la calidad de la impresión es un poco baja, la calidad de las cartas... Están finitas, están buenas, son flexibles y se pueden utilizar sin ningún problema. Y el diseño es exactamente el mismo de las cartas originales. No hicieron un rediseño, no hicieron otra versión, ni intercambiaron las palabras. ...por otras diferentes con el traductor, así que es una buena opción para empezar a jugar tu video ...si te lo encontrás en alguna tienda a un buen precio, no dejes tampoco que te lo vendan a más de 1500 pesos porque es una locura. Ahora vamos a abrir entonces los sobrecitos de Fortnite número 27, pero comentanos de ojo del video qué te pareció este mazo... ...si ya has abierto alguno de los otros mazos de estas colecciones que se encuentran ahora en todo el país... ¿Y cuál te gustaría ver? Vamos a ver entonces si nos sale el pelado, el pelado más poderoso de DC Comics. Que ahora te digo, más que nunca va a tener un universo enorme, gracias al director James Gunn Vamos a ver que en este sobrecito tenemos 5 cartulis. Y la primera que nos encontramos es el pico Grisy Gooper. Es un pico ahí, medio como una mole, medio destructora, medio slime Con 865 puntos de tecnología y de ataque Bastante copado y pegajoso Seguido de la... Acá tenemos nuevamente a la sí. Además, sí, a la Furra con orejitas de gatitos Con 945 puntos de tecnología y 810 de ataque Me gusta bastante su estilo Seguido por la Pepperton la Pepper tipo tijera. Lo tenemos acá con un gorrito y una camiseli Con 945 puntos de tecnología y 900 de ataque. Bien pelirroja, bien copada. Seguido por... El Pico Electrostatic Impactor. El Impactador Electrostático sería. Con 870 puntos de ataque y 825 de tecnología. No está mal, pero tampoco tan tan copado. Seguido por... El pico de Nothing's Gift El regalo de la nada Con 950 puntos de ataque Es la carta 4643 de esta colección Entonces De este sobreseño podemos decir que las mejores cartas son Los dos personajes, los dos protagonistas Las Pepperton y la Macy. Por ahora vamos por el siguiente Vamos a ver si no nos salen repetidas Vamos a ver si sale alguna nueva Vamos a ver si vamos a conseguir al Poderoso Black Adam Claro que sí. Cinco cartulis. Y la primera que nos encontramos es... ¡Son ¡El Pico! Las garras de adamantio de X-23. Como ustedes sabrán, X-23 es un clon. Es un clon femenino de Wolverine que tiene sus poderes, sus garras. Pero solamente tienen dos. Dos para poder atravesar chorizos y cocinarlos en el asado. Con 940 puntos de ataque y 805 de tecnología. Está bastante copado. Seguido de... Este me encanta, el pico Chen Han, el pico motosierra La mano motosierra de nuestro amigo Que se encuentra en Devil Ed. Va en Devil Dead o oh, Evil Dead, sí, en Dead Evil. Bueno, ¿cómo se llame? La película de culto clásica de terror y comedia negra con 825 puntos de ataque y 925 de resistencia. Y muchos dirán que esa película no es de comedia, pero sí, te da mucha gracia. Y después tuvo su serie secuela y sus videojuegos de PlayStation. Ah, así que es una saga muy copada la Evil Dead. Seguido por el Endgame un jueguito para jugar hasta el final con 900 puntos de tecnología no, es un jueguito mortal es un jueguito destructor seguido por lo tenemos al Ferless Flusher, ahí lo tenemos a John C sin miedo con 910 puntos de tecnología y 820 de ataque me gustan mucho los colores que tiene y por último, en este sobreseño nos, tag, nos sale nuevamente a Nia Nia, tipo puño, ¿y por qué digo esto? Tiene 935 puntos de tecnología Es una carta muy poderosa, muy copada, pero, pero, pero, pero, pero, ya es la segunda vez que me salen estas dos cartas juntillas Ya es como la tercera carta que tenemos de Nia Así que esta ronda, esta ronda no tuvimos tanta buena suerte, no aunque me gusta bastante el Endgame y el Pico sohan pero, pero, pero bueno, vamos a seguir continuando en los siguientes videos para ver si nos sale el Black Adam, los seres más poderosos de esta saga y las cartas más geniales de la colección número 27 de Fortnite. Muchas gracias a nuestros amigos de Flash Gondor, que puedes encontrarlos con todo su material en flashkiosco.com.ar Muchas gracias a nuestros amigos de siempre del túnel del cómic a quienes siempre nos escriben y forman parte de este canal. Ahora sí, nos vamos, nos vemos, esperamos que esto te haya entretenido, divertido y que siempre estés listo para irte derechito al vicio.